Bienvenidos a este canal. Aquí encontraréis vídeos acerca de los siguientes temas. Phishing. Seguridad en tu cuenta Google. Extorsión. Borrado seguro. Además, el canal estará adaptado para personas con problemas de visión, ya que todos los vídeos vendrán con audio explicativo incorporado. También se añadirán subtítulos para la gente con problemas de audición. Y todo esto estará disponible de forma bilingüe en castellano y en euskera.